Chicas, chicos, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal eh, de susurro de papel. Eh, que hoy os quería enseñar unas compritas Que bueno, estas me llegaron Unas me llegaron el sábado pasado Y diréis, cuando el sábado pasado? Bueno, pues el sábado pasado, hoy es martes Día 2 Pues el día 30 de enero eh, Y van a enseñaroslas, ¿vale? Mirad, compré Son poquitas, ¿eh? Este papel, Venum Que pone bla bla bla bla en foil de oro rosa, ¿veis? Cogí esta y qué más compré, son cuatro cosas, ¿eh? Y compré estas cheques, estas que son de creativa, me costaron este precio, 5,95, compré esta que es la cámara de fotos, compré esta que es una taza de café, Compré esta que me encantó, que es la bola del mundo. <risa> compré esta del sobre con el corazón y compré esta que es el patín. Y por esta compra, pues la tienda me regaló dos servilletas igual que estas, que por cierto ya hasta uno. Me estoy quedando sin batería. Así que tendré que cambiársela el isofato. Bueno, pues me regaló dos servilletas igual que esta. Cambio la batería y vuelvo porque se va a acabar ya. Pues mira, ya empiezo con lo otro que ya lo he preparado para, para enseñarlo, ¿vale? Mira, compré otra tienda que lo he abierto. Eh, lo voy a enseñar aquí. Eh, estas rollas que vienen con los con los tornillos, esta compra la hice antes de Navidad pero llegó, porque al cartero le salió del los porque porque correo va fatal pero mal, no peor. en este país no funciona nada y me, lo y me llegó el día 26 podía haber llegado el día 24 pero no le dio la gana de repartirlo y entonces llegó el 26 y entonces como llegó allí, yo ya me había ido, allí me refiero a la península ya había ido pues mi hija cuando le ha salido de su reverenda alma pues me lo ha enviado y me ha llegado hoy me lo mandó el día 21 de febrero, perdón, 21 de enero o sea que este jueves, hoy martes día 2, este jueves haría 15 días un correo certificado tela, pero bueno ahí se queda bueno pues me había pedido esta arandela con estos tornillos el borrador de, de pegamento que yo no lo he probado nunca y quería probarlo he pedido estos estos dos entintadores que venían también con estos con estos tres vale estos dos entintadores que venían con estos tres repuestos he pedido he vuelto a pedir estos colgantes que me acuerdo que cuando Magui lo enseñó no le gustó y a mí me encantaron. Y lo he vuelto a pedir porque me gustan mucho y, y me gustan y, y me he pedido otro. Me he pedido estos rotuladores porque también me gustan mucho. Este es como un tono verde con plata. Son de nubo. Me he pedido este que es como un, como un color chocolate o bombón. También lleva. Este lo lleva más holográfico el brillo, ¿eh? ¿eh? Y también me cogí otro, perdón que voy a pasar la mano por delante, que es este. Que es esta rosita, mira qué bonito es. Esto. Que me gustaron mucho. ¿Qué más? Pues me he pedido esto. Que es un glossy hacen, pero ¿eh? se craquela. Y entonces me llamó la atención y digo, bueno, pues me voy a pedir uno para probarlo por cierto, que a la tienda no le hago publicidad porque no me da la gana porque mmm, me tenían que haber mandado el regalo de las navidades y no me lo han mandado y además me han dado, me han dado, es tridimensional, ¿veis? y además craquelado Mandé a pedir una hoja de 30 por 30 Y porque a ellos la no tendrían O no la venían ganas Pues me la han mandado de 20 por 20 Y me han cobrado una de 30 por 30 A ver mira compré también este troquel Que pone en navidad Vale, que trae pues, Para ponerle debajo y encima Pues este también lo cogí allí Perdón, quería meter la mano por delante Porque es que las cosas las tengo aquí Esto nada ¿Y qué más le pedía. Ah, me compré este copy Uno, cada vez que hago un pedido pues cojo uno Este, que esto no es este, este es Palet Cobalt Green, ¿vale? Compré en un medio un craquelado que no es para aquí Yo lo quería dejar allí, pero al final como ha venido aquí El mistión, que mmm, tampoco es para aquí y me he pedido esta, este pegamento de Decoupage, ¿vale? Que tampoco es para aquí. O sea que lo volveré a meter en la maleta y otra vez voy para allá. Y esta pintura, ¿vale? De Amelin, que es rojo, que es lo que más se parecía al rojo inglés, que igual va otra vez para allá. O sea que está dando más viaje esto que yo. Bueno, pues ¿qué más compré? Y después en la misma tienda en, en, compré que ya lo habréis visto hasta la saciedad, de 20x20 la colección de Mr. Vagabond. y de 20x20 la de Miss Vagaboon, vale? De esta tengo eh, la grande y de esta tengo la, la grande también, creo. Tengo una grande y una chiquitita de, de cada. Eh, pedí el, el molde este con la máquina y tal y el de ella que también trae la máquina y tal este el de ella ve que trae a la chica al gatito la maleta la nave no sé si se verá bien ve como mira ve así se ve bien perdón mira esta es de ella ve con los libros estos son libros que ya lo habréis visto también y este ¿ves? que es el señor la figura entera, en fin este y después de la misma colección solamente pude bueno, me compré estos sellos vale esta y ya está esto es solamente lo que lo que compré no hay nada más. Desde el día. 20, pues yo qué sé. Desde el día 13, del día 20, 21 de diciembre. Hasta. Hasta el día 2 de febrero. Que no he podido yo cogerlo. Tiene. Tiene perejil, ¿eh? O pues así andamos nosotros. Así que. Y nada más. Esto es. Estas son todas mis compras. Esto sí se me ha quedado aquí. Pero lo otro no. Este sí porque es la primera vez que lo veo. No, no tenía ninguno. Y había pedido un papel. De 30 por 30. Que. Vamos. Que viene en factura eh Que lo tengo. Porque viene factura. factura. He mirado en el. En el albarán. Es que no quiero enseñar. A ver dónde está aquí. ¿dónde está? mira, lo pongo para allá abajo este, 30x30, crima scrap meal, esto, y me han mandado lo que a ellos les ha dado la gana yo esto, me han mandado espero que os hayan gustado la mini comprita, es un vídeo muy rapidito el lo de estampería, las colecciones no las voy, no la voy a enseñar Porque ya las he enseñado en otro vídeo de compra Si queréis pasaros a ver ese vídeo Y ahí está la colección, eh, página por página Voy a tirar esto para atrás bien, bien enseñada Esto lo cogí porque yo como me dijeron que había uno para alcohol Y otros para, para el agua estas son muy porosas, estas son las clásicas, ¿vale? Y si os fijáis, estas no. Y entonces digo, a lo mejor esta es la del halcón. Porque estas, si las mojas con tinta de halcón, se deshacen enseguida. De hecho, yo tengo alguna que me ha durado mmm, más, dos veces y después se desmoronan. Por eso estaba utilizando esto, que esto es lo que viene tapando las vitaminas y eso. Por pues con esto estoy estirando así le doy. y entonces cogí esta con, con el tintado para bueno pues para para ver si con esto pues pues duraba ¿vale? bueno chicas ya no entretenlo más que ya está bien por hoy besos cuidaros y hasta la próxima chao